Estoy a punto de jugar una partida de de CSGO eh, debido a que he estado como perfectamente una hora eh, buscando en, en un turno algo que grabar, un servidor y no hay forma de verdad, no hay forma, o estoy baneado o hay mi abuse o es una puta mierda. Y me tengo que venir a hacer ese gol, tío. Porque no. No tenía nada. Muy bien. Que no la tenías en máquina. Hombre, que no tenía. Eh, no lo he visto, esta vez de gato, pero bueno. Voy a rusear con la Bison. Así. No bueno, diré yo si la Bison es una puta mierda. Bueno, no es el mejor arma del mundo, pero. Voy a rusear por aquí. A ver, ¿qué arma tenía? Un Scout. Lo voy a coger para pa darle desde aquí atrás se va a un M4, magnífico Vale Por ahí no va a salir ¡Eh! ¡Está chula, eh! La skin es puta mierda, pero... La granada es la mejor de mi vida. Me se ha cargado uno ahí. ¿Dónde está? Está allí. Voy sí, a ver si sale, eh. Eh, gracias, toma no, máquina tuya, me toca a mí el AVP. Dos, dos, dos. Ah. Magnífica jugada, ¿en serio? O sea, era una puta mierda, ¿no? Bueno, me lo voy a coger por cogérmela, la verdad. Somos? Coño, qué susto me ha dado ese hombre. Yo, verdaderamente, soy muy malo en este juego, no, algunos de los que sepáis jugar sabréis que soy bastante malo, pero lo que pasa es que estaréis viendo y estaréis teniendo yo... Lo no vea tío, 7 cero hermano, pero... Yo soy... Jugador de plata... Jugador de plata es... Lo que viene a ser una puta mierda... Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay... Es lo que juego, porque... En el juego que sí, bueno, no hay.. ¡Hostia! ¡Hostia! Le, le iba a disparar yo, tío. Me ha faltado el disparo, tío. Me ha dado como un pequeño lagazo ahí, ¿no? Qué raro, ¿no? Va. Así que. Ya está yo. Eh. Pues eso, el juego pues, en el que, bueno, que pues, yo soy bueno pues está está lo que viene siendo un um, vacío, así que voy a joderse, a ah, joderse, voy a tirar aquí un poco, voy a tirar así un no sé algo me dice que va a estar ahí en nota y asomando. Lo he visto. ¿eh? Sé que está aquí, pero. Está por ahí, tío Te he escuchado, máquina Te he escuchado uff uh, qué bonito Qué bonito arma nice Nice, bro, nice Esto es una partida bastante Bastante por diosera No podía ponerme la webcam porque eh, Está habiendo problemas Con el audio en los vídeos que pongo la webcam, hay problemas con el audio, y aún no he conseguido identificar por qué. ¡Eh! la que guarro con el audio. ¡Muchable! Bueno, que hay problemas con el audio, y no he podido identificar cómo. En plan, el por qué. Así que, pues nada. Mm, no que me fuera, eh. Hermano. guau guau guau guau me ha tocado un ser extremadamente patata eh pero extremadamente patata vale nos toca el bando malo nos toca el bando en el cual mmm, vamos a, a palmar más rondas probablemente pero bueno se va lo que se va ya está me voy a full el mi compañero va muy lavado, tío. Yo entrar de lleno aquí. Plant, go blanco. go plant. Me vale, la vamos a comprar. Vale, así no va muy bien. Bueno, chavales son bastante malos, eh. Esta gente es muy mala y mira que lo diga yo, que soy la peste, pues fíjate, eh, pues me ha a comprar una SG, para que me va a estar campeando arriba, porque seguro me va a estar campeando arriba otra vez, porque parece ser que a ese hombre le gusta el scout bastante. Y mira cómo lo voy a salir. Eh, está aquí abajo, que hablo. No estaba arriba, mira, fíjate. Y este hombre. Y este hombre. O sea, ha tirado, ¿ha tirado mi SG. Ha tirado mi SG como, como el que no quiere la cosa ¡Ostras, tío! Vaya puto máquina, ¿no? Volver a Rusea con la Mac. No es Rusea. Este hombre es lagman, tío. ¿A qué anda, hermano? Sí, lo que. Sí, este bloqueando me ha cagado la puta. Le he dado, ¿eh? 72 en 3, chaval. ¿Y este qué es? Yo, verás Se va a hacer la última baja porque vamos, porque que como no le dé los otros he hechos <risa> va, va a ser una de estas patéticas menos más que eh, bonitas mal no te he ha hecho 6 kills coño y espera aguanto menos la verdad pues bueno, pues esto sería una partidita bastante bastante básica, ¿veis? Plata 2, chaval, que mi nivel de aquí es una puta mierda. Pero bueno, es lo que hay, es, el, es mi CSGO y bueno, intentaré encontrar alguna, algún vídeo eh, próximamente de un turno y a ver qué, qué puedo conseguir. Así que nada, yo os este vídeo si queréis más vídeos. De Counter, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Si no que el este el capítulo, el resultado y adiós.